Bueno chicos, perdonen ese ruido y cómo se ve la cámara. Perdón por el fondo, pero es lo mejor que puedo encontrar para esto. Ok, los quiero. Borrosa, perdonen mucho, pero si sí ven mejor, la cámara de mi móvil se ve mejor. En caso, chicos, lo que va a pasar aquí es que acabo de hacer algo llamarle. Pues, a mí me sale. Le iba a llamar a mi mamá, y de total contestó, y en total dice, Sondebo". Digo Son No llama nadie cuando conteste, o sea, dime qué es eso. Así que bueno, ahorita lo vamos a investigar si llamo, pues ahí ya corta el vídeo, ¿no? Pero bueno, yo no creo que llame porque me contestó y no llamó nadie, y me colgó en cinco minutos, oh. Bueno, este es un poco raro. Van a pensar que estoy loco, todos mis suscriptores. Pero no voy a estar loco si ahora mismo vemos y no contesta. Vamos a ello. <risa> ¡Lol, chicos! ¡Lol! ¡Llamadme loco! Bueno, así se dice en España, pero yo no sé cómo decirlo aquí en español latino. Pero cuando termine de hacer eso, el cubrebocas encima en los calcetines, yo no sé, espérenme. En caso chicos, no puedo ya seguir grabando solo editar este video. Quiero muchos likes para la continuación de todo lo paranormal que está pasando en esta casa. Dejar en los comentarios que vieron si algo raro se movió o algo se cayó, yo creo que nada porque... Literal, yo no veo nada que se haya movido, así que por favor, ustedes díganme en los comentarios 3.000 likes y 4.000 suscriptores. Hostia, ya pudiera la compra. Hostia, hostia. Bueno, chicos, aquí nos vemos.